Quilmes, con Dami, con Darian, con Darío, con Hernancito. Vamos a comenzar el primero cuatro días hoy con un poquito de viento. ¿Eh? Vamos, ahí está eh, eh. de pescador TV ahí. Vamos con la Rafa. Suerte muchachos. espectacular picadita servicio completo El con un ahí Darío Jiménez entra Montani Chino Dorado Paso de la Patria pesca de evolución Lindo, ¿verdad? ahí. un besito. No se Quilmes. Arreglando ahí, ahí. con el guía 7. Ahí con el muchacho. De Quilmes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! Te cuenta que ¡Af! el azul, que ¡Af! ¡Af! Sí, ¡Af! que agarró el azul, ¿no? Como Sí. Sí, sí. sí. sí. sí. ¡Af! como un pájaro, azul. Ah. mira cómo viene mira cómo viene mira fondo vino lo vio listo, adelante susido de cararin estaba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 La diferencia, acá Damián, ¿la, la diferencia entre, entre el macho y la hembra Tocalo ahí, gente que es una lija, sí. ese es un dorado macho Ya se ¿Vale? están empezando a arrimar, a esperar a la gente que van a, van a ir subiendo para desobar ¿Sí? Piedra, un pan, ¿Sí? ¿Sí? sí. sí. así que ¿cuándo? No. ¿Cuándo? No. vamos a sacarle el cosito y vamos, vamos a devolverlo Vamos a volverlo al agua para que no se caiga. Ahí está el velo. Un lindo doradito. No se pierde nada, aquí te da mi hija. Lindo doradito, lindo doradito acá con el amigo Hernán. ¿Eh? Sí, ahora, naranja ahora en esta oportunidad sí, comen. Pues Y el paraná me pagó, el Ahora sí, ahora el pescado Agarró Agarro, y afuera, hermoso, viene en, en la boca. Este es ese, este es ese marcado, es un seguimiento que se le hace al dorado, al Ahí, tenemos para documentar. Ahí, Lo va a oxigenar y lo vamos a devolver. Que se el número. Vamos, hermano. Habrá que generarlo. ¿Una foto de verdad? Ah, sí, sí, necesito una foto. ¿Te saco una foto? ¿Una fotito? A ver, ahí, viene. Vamos a la foto. Ahí va. A ver, Darío, si me sucede. Bueno, chaval, Darío. Perfecto. La escrita entera que salga el pescado entero, entonces la mandamos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Vamos? Listo, Hernán. Ahora, oxigenarlo. Darío, lo va. No puedo. No puedo todo ancho no lo Dale, arrancito, Santa Montani. Violeta. Ahí he dejado lequita. No. Gracias, Vamos, elito. Gracias, hermano. Gracias. Vamos. Vamos.